Hola, mi nombre es Ricardo Sosa y esta es una presentación corta en español de uh, una versión, una introducción a, una, a un artículo, un paper que, es, que escribí uh, para la um, conferencia Service Design 2020, ServDesk. Eh, todos los, los uh, proceedings de la conferencia están disponibles en, en internet. Y este artículo, el título en inglés es What the Popol Voo can teach design en español, lo que el Popol Voo puede enseñarle al diseño. Entonces, en los próximos 10 minutos voy a hacer una presentación en español del artículo y si gustan eh, entrar a, al sitio web de la conferencia pueden descargar eh, la, el, el artículo en, en inglés y leerlo y desde luego eh, entrar en conversación. Ahí está mi correo electrónico. Al final de la presentación lo pongo otra vez. Muy bien, eh, bueno, rápidamente, mi, como dije, mi nombre es Ricardo Sosa, diseñador industrial de México. Trabajé muchos años eh, en, en proyectos relacionados con las eh, comunidades indígenas en México y en otras partes de, del mundo, como en el sureste asiático. Pero en particular, creo que mis años formativos en los noventas, en la guamas Capozalco, en proyectos uh, del programa multidisciplinario de diseño y artesanías con el profesor Fernando Schultz. Eh, tuve la suerte de pertenecer al primer grupo que, tra que viajó eh, y trabajó eh, con comunidades artesanales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y luego continué con ese trabajo, como dije, en, en México en algunas comunidades como Sevina y Tinsunsan en Michoacán eh, y después en, en otros países también y ahora vivo en Nueva Zelanda, a Otero Nueva Zelanda y acá también continúo trabajando, no con comunidades indígenas pero eh, con comunidades urbanas eh, aquí en Oakland, en, en Nueva Zelanda y bueno, eh, mis orígenes personales, también familiares, son también eh, de ...de la etnia purépecha en Michoacán. Y bueno, desde ahí es de, desde donde hago esta presentación... ...y escribo este artículo. Y bueno, no me voy a meter aquí mucho a hablar sobre proyectos... Eh, ...creo que hay muchas presentaciones que hacen eso... ...sino más bien a partir de lo que he observado... Eh, ...por ejemplo aquí tenemos unos artesanos en Michoacán... ...que después de elaborar unas obras, verdaderas obras de arte... Eh, tienen muchos problemas, por ejemplo, en cómo empacar, cómo preparar sus, sus uh, obras para enviarlas al punto de venta, a las ciudades, dentro y fuera de México. Y bueno, hay problemas de diseño que no tienen que involucrarse en, en, en modificar la artesanía eh, al, al gusto occidental, sino más bien eh, que podrían... A ayudar a la transportación segura y digna de estas obras de arte, en lugar de, como vemos ahí en esa imagen a la izquierda, de meterlas en una caja envueltas en periódico. Y bueno, y sin embargo, tenemos esos diseñadorcitos, diseñadorcitas eh, egresados de escuelas de diseño en los centros urbanos, especialmente Monterrey, Guadalajara y México, en la Ciudad de México, eh, que elaboran sus obritas eh, de diseño... ...robándose estéticas y, y, y robándose de manera realmente eh, muy pobre... ...para, por ejemplo, tener tortilleros eh, de dos mil pesos, de tres mil pesos a la venta en el Palacio de Hierro. Eh, no voy a hablar de proyectos, pero más bien de pensar, irme un poco más atrás... ...y pensar en las ideas ancestrales de nuestros pueblos originales indígenas en México... Y, y creo que todo esto viene a partir de irme dando cuenta a lo largo de los años de cómo están desconectados eh, las escuelas de diseño en México y por lo que he también en otros países en Latinoamérica y en, alrededor del mundo, eh, que han sido totalmente colonizadas por estas ideas europeas de lo que el diseño debe ser y hemos estado desperdiciando, ignorando eh, mucha de la riqueza, como dije, no solamente de la artesanía en sí, que no es de lo que voy a hablar hoy, sino de las formas de pensar y las formas de, de ser y las formas de imaginar y las formas de crear que vienen de las culturas indígenas tradicionales. Entonces lo que hago aquí en este artículo es que regreso a las historias originales de nuestros pueblos eh, para reformular eh, nuestras formas de pensar acerca del diseño. Y bueno, la idea es ir más allá de la versión occidental dominante, como dije de de la Bauhaus y a, más recientemente, bueno, Ulm, eh, y las, las universidades eh, de Estados Unidos. Y bueno, este, este paradigma dominante actual del diseño, su versión anglosajona europea eh, dominante. Y sobre todo, viendo hacia adelante para los tiempos de transición. Creo que es ahí donde, donde vamos. Y el trabajo que presento aquí, relacionado con el que presenté el año pasado en la PDC, la, la, la Conferencia en Diseño Participativo, que se llevó a cabo en Manizales, en Colombia, eh, viene de la misma pregunta, ¿cómo, ¿cómo pueden ayudar los mitos originales de nuestras culturas indígenas a la descolonización de la creatividad, a, a, quitarnos, <coughs> a quitarnos esa versión dominante de cómo, de cómo creamos? Entonces el objetivo al final eh, es de pluralidad y de liberación mutua. Obviamente con esas palabras reconozco el, el, y en el artículo están eh, las ideas de más de 50, 60 años de Hannah Arendt, la, esa filósofa uh, muy notable, el, autora de La condición humana, y obviamente también de Paulo Freire, educador brasileño de La pedagogía del oprimido, eh, ...para incorporar otras voces y otras formas de entender, ser y pensar en el diseño. Y bueno, obviamente eh, yo estudié en la UAM Azcapotzalco en los noventas, inicios de los noventas... ...y bueno, definitivamente eh, el, el, el origen del zapatismo en México eh, nos influyó muchísimo... ...en la forma en que pensábamos sobre el diseño y la creatividad... Y bueno, eso sin duda me ha acompañado en los últimos ya casi 30 años. Eh, en, las, en estas tres o cuatro diapositivas eh, hago un, traigo algunas de las frases, algunas de, las, de los segmentos uh, del Popol Vuh. Eh, si no estoy mal, si no estoy equivocado, el Popol Vuh es una lectura obligatoria en todas las escuelas en México. Y creo que todos... Eh, todos y todas lo hemos leído de alguna manera, eh, y bueno, eh, pues aquí están algunos de los segmentos, no los voy a leer ahorita porque no tenemos suficiente tiempo, no quiero hacer este video muy largo, pero sí resaltar algunas cosas como que no es solamente un creador eh, todopoderoso el que crea el mundo y la humanidad, al, a, a las personas, sino que es una confluencia de abuelos y abuelas, um, para que juntaron, como dice aquí, sus palabras y su pensamiento para darle forma al universo y a, y a quienes lo habitan y bueno, eh, en el Popel eh, que, que obviamente tenemos que tomarlo con cuidado porque desde luego eh, los españoles al invadir a Mesoamérica destruyeron, tuvieron mucho, mucho afán en destruir eh, todo vestigio de la forma de pensar de nuestros ancestros y ahora pues tenemos muy pocos eh, lugares de donde, uh, de donde aprenderlo más allá de las tradiciones orales y bueno el Popol Vuh pues desde luego tiene influencias, fue escrito eh, muchos años después de la conquista y desde luego tiene elementos muy fuertes de quienes lo eh, transcribieron algunas generaciones después de la conquista pero de todas maneras tiene elementos que creo que vale la pena y que además se juntan mucho con otras historias originales eh, como la purépecha, la, la olmeca eh, eh, varias de Mesoamérica que tienen, que tienen resonancia y elementos en común y bueno, eh, otra, en otros segmentos del Popol Vuh se puede ver como estos, estos creadores, abuelas, abuelos eh, cambian de parecer en el, en, en el acto, en el proceso de creación, eh, reconocen esta idea de probar eh, diferentes ideas, diferentes estrategias, tener varias eh, tentativas o varios um, eh, ciclos de, de creación. Eh, probaron hacer a las personas de, de tierra y de lodo, eh, de madera y finalmente de maíz ya en el último minuto que se habían puesto el límite antes del amanecer eh, al crear pero esto no fue nada más digamos, en la, en la narrativa no es nada más pensado sino son actos de construcción de, de, de, de hacer y de, y de ver los efectos de lo que uno hace es muy diferente al génesis bíblico uh, y a la forma de crear en, en, en la ideología um, en la cosmogonía occidental eh, la idea de, de hacer consultas con, con abuelas y con abuelos es muy importante y bueno, de desbaratar y deshacer lo que crean eh, para volver a recrear. O también en otras partes, como con las figuras de madera, eh, no destruir, sino um, aprender de lo que se creó. Y por ejemplo, dice una parte en el Popol Book que, que los seres que crearon de madera. Eh, era, eran más cercanos a los humanos, pero no suficientemente, y entonces de ahí se explica el origen de los de los simios, de los monos. Y bueno, eh, como decía, esta idea de consultar eh, en grupo y de probar, eh, y al final, bueno, de encontrar el elemento del maíz, que como, si no estoy equivocado, muchos, eh, si no es que todos los mexicanos, las mexicanas, sabemos pues que, las personas estamos hechas de maíz amarillo y maíz blanco. Entonces, bueno, esos son segmentos. Obviamente, ahí está la liga al documento de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, eh, donde se puede leer el Popol Vuh completo. Pero más, más bien aquí lo que quiero hacer es caracterizar el acto creativo que nos presenta el Popol Vuh y compararlo con las historias de creación que nos hemos... pues que hemos heredado tanto de la cultura urbana... En, en México y en países de Latinoamérica, muy influida por las culturas europeas, y eh, contrastarlo con, eh, con una pregunta tan sencilla que es ¿por qué en las escuelas de diseño, eh, hasta donde yo lo sé no, no, no conectamos las formas de crear de nuestras culturas originales, indígenas, ancestrales, con nuestras formas de diseñar? ¿Por qué, nos, nos, por qué las ignoramos y por qué nos tomamos como si fuera um, la verdad absoluta eh, esta historia del génesis de creación. Y bueno, que como dije, esto es esto, más allá de lo religioso, tiene más que ver con cómo esos orígenes de que fueron impuestos violentamente en, en nuestro continente, como. Pues nos influye el día a día, la forma de pensar, aunque nos consideremos no religiosos, pero de todas maneras como esa, esa historia de la creación en siete días por un ser uh, omnipresente, todopoderoso, que además al final pone el mundo a disposición de, de Adán y Eva, eh, y bueno, todos los líos que nos hemos metido eh, al, al, al destruir el mundo por pensar que la naturaleza está a nuestro servicio, ¿no? entonces esto va hacia otra manera de pensar y bueno, el acto creativo maya eh, creo que es bastante evidente nada más por esto por esta corta presentación que es incompleto, no es un acto acabado es un acto que continúa es un proceso que continúa y bueno, la creación es solamente una etapa eh, esto es muy claro en, en, en la narrativa del, de la creación y destrucción del, del mundo eh, con con, con los calendarios que, que, que describen el, el paso del tiempo cíclico no lineal lejos de ser una creación de la nada eh, es un acto de recreación se usan materiales para crear otras cosas y, y bueno um, la versión um, la, las versiones hay versiones mesoamericanas muy interesantes ...de, como dije antes, de creación y de destrucción. Eh, las personas creadoras colaboran, consultan, cooperan... ...no es el acto de una sola, como dije antes, de un, de un solo hombre eh, todopoderoso. No sigue una secuencia ordenada de pasos incrementales... ...como los siete días de la creación. Es una creación oportunística, eh, situada y contextualizada... ...que incluye elementos incluso de suerte... El acto creativo maya tiene consecuencias inesperadas, reconoce esas consecuencias inesperadas, errores y subproductos de esa creación. No es resultado de acciones todopoderosas de conquista, de dominación, sino que requiere de altos, altos niveles de imaginación, trabajo arduo y, y de mucha inventiva. Y bueno, eh, cierro la presentación eh, con seis preguntas para pensar. Primero, ¿cómo hacemos para integrar otras formas de crear, otras ideas de creación en nuestros diseños, eh, tanto eh, comerciales, pero sobre todo en, en diseño participativo con comunidades? En vez de seguir llevando el diseño a las comunidades, eh, ¿cómo hacemos? Y por, por llevar el diseño me refiero a, a la forma dominante occidental de diseñar. ¿Cómo hacemos para integrar otras formas de, de crear? ¿Cómo incluimos otras voces sin pensar que, que solo el diseño uh, tiene esa prerrogativa o, o ese liderazgo en el proceso creativo? ¿Cómo identificamos nuestra propia culturación eh, ajena? Eh, lo que, la, las ideas que nos hemos comprado, las narrativas que nos hemos comprado de, de quién diseña y cómo diseña. ¿Y para qué? ¿Y para quién? Eh, en un mundo plural de diseños, ¿cómo aspiramos a la liberación mutua? Eh, donde, como dice el tema zapatista, un mundo donde caben muchos mundos. ¿Cómo enseñamos, estudiamos y practicamos otros diseños? ¿Cómo dejamos de venerar a, a la Bauhaus y, sin, sin perder el respeto a las contribuciones ...que vienen de Europa como las que vienen de todos de todo otro continente y de toda otra región del mundo. ¿Y cómo quitamos del centro del diseño? ¿Cómo descentramos del diseño el concepto occidental de humano? ¿No? Esta, esta idea del, del concepto occidental del, del uh, Human Centering. Y bueno... Eh, Cierro ahí la presentación. Este es mi nombre en Twitter, Design Computing. Eh, agradezco a quienes dieron retroalimentación de estas ideas y bueno, quedo ahí a, a su disposición para seguir esta conversación uh, en un futuro. Gracias.